Infección por coronavirus. ¿Es el fin del mundo? ¿Qué dice la ciencia? Hay una alarma mundial eh, a razón de la infección por el virus del coronavirus 2019. Pero antes de hablar de este virus es importante dejar unos conceptos claros. ¿Qué es una epidemia? ¿Qué es una endemia? ¿Y qué es una pandemia? Una epidemia es cuando una enfermedad aparece más de lo común en una población específica. Por ejemplo, en una población de 100 habitantes, normalmente se enferman de gripa 10 personas. Si en algún momento esas 10 personas pasan a 20 o 30, esa enfermedad se está volviendo epidémica. Una endemia es cuando una enfermedad es constante en una población. Por ejemplo, en nuestro territorio, en Sudamérica, el dengue es epidémico porque en todo el año estamos teniendo esta enfermedad viral. Y una pandemia es cuando una enfermedad Infecciosa afecta a dos territorios geográficamente distintos. Podríamos decir, afecta a dos continentes. Por tal razón, la infección por el coronavirus 2019 es una pandemia. Con respecto al coronavirus 2019, es importante decir que su genoma es ARN. Pero ¿qué importancia tiene esto? Que estos virus tienen la capacidad de mutar fácilmente y por ende adaptarse al cuerpo humano. Aunque se sabe que el coronavirus 2019 es un virus zoonótico, es decir, viene de algunos animales, algunos han especulado que de las serpientes y otros que de los murciélagos, es importante tener en cuenta dos conceptos más, que es un virus emergente y que es un virus reemergente. Cuando un virus nunca ha afectado a la población humana y se descubre por primera vez, es un virus emergente. Sin embargo, los coronavirus ya nos han afectado anteriormente. Por tal razón se cree que este es un virus reemergente que tiene algunas mutaciones y que se ha adaptado de mejor manera al cuerpo humano. Los seres humanos, a través del tiempo, nos hemos enfrentado a múltiples enfermedades infecciosas. Incluso hemos estado expuestos a múltiples pandemias. Una de las más recientes o de las más conocidas es la pandemia por el virus de la influencia H1N1. ¿Pero qué viene con este nuevo virus? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será nuestro futuro? ¿Esta enfermedad es letal? ¿Tiene tratamiento no tiene tratamiento? De todo esto vamos a hablar de ahora en adelante. A finales del 2019, en una provincia de China llamada Wuhan, se detectaron unos pacientes que tenían síntomas respiratorios, pero que estos síntomas respiratorios evolucionaban a neumonía grave y que su causa no era conocida. Estos pacientes que consultaron a los centros de salud de Wuhan, en la provincia de China, manifestaron inicialmente comenzar con un resfriado común que posteriormente evolucionó a síntomas respiratorios bajos, tos, expectoración, acompañado de manifestaciones sistémicas como la fiebre. Estos pacientes clínicamente se encontraban estables, pero al ver la radiografía de tóra se encontraron con infiltrados muy importantes, es decir casi la totalidad de los pulmones se encontraban comprometidos generalmente cuando hay esta disociación entre la clínica y la radiografía nosotros hablamos de una neumonía atípica es decir un paciente que se encuentra bien pero que sus pulmones se encuentran muy afectados tan afectados que algunos de estos pacientes requirieron ventilación mecánica al encontrar esto pacientes que venían del mismo lugar con clínica similar y que su radiografía de toras estaba muy comprometida, incluso llevando a la muerte inicialmente a dos pacientes, las autoridades encendieron la alarma. Mucho antes, a mediados del 2002, también se presentó una pandemia por coronavirus y eran dos coronavirus los cuales estaban comprometidos, el SARS y el MERS. El coronavirus SARS hace referencia a síndrome respiratorio agudo severo y el MERS hace referencia al coronavirus que ocasiona el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente. La tasa de letalidad de estos dos coronavirus era muy alta, incluso uno llegando a casi el 40%. Pero, ¿qué hace que un coronavirus sea más letal que el otro? ¿O que un virus sea más letal que el otro? Inicialmente se pensó que este virus no se transmitía de persona a persona, pero una familia de cinco personas que había estado en la provincia de Juan. Regresó a los Estados Unidos e infectaron a una persona que no había viajado, lo cual corroboró de que esta infección sí podría ser transmitida de persona a persona. Los virus respiratorios pueden afectar la vía respiratoria superior o la vía respiratoria inferior. Cuando afectan la vía respiratoria superior, generalmente causan síntomas inespecíficos y que no afectan la condición de vida de un paciente. Esto le va a permitir ir a trabajar, viajar y de pronto ir a lugares muy concurridos. Lo cual permite que la transmisión de persona a persona se dé. Cuando los virus afectan la vía respiratoria inferior, generalmente producen síntomas respiratorios graves. Lo cual no va a permitir que la persona tenga una calidad de vida o una condición de vida adecuada y que le haga de forma obligatoria consultar a un sistema de salud. Esto va a permitir que la persona no propague tan rápidamente o tan fácilmente los virus. Actualmente hay una mortalidad de 108 personas y unos infectados aproximadamente de unos 3.000 a 3.500. Aunque esta tasa se subestima. La tasa de letalidad del coronavirus 2019 es del 2.4%. Parecería insignificante, sin embargo, es de alarmar. Una de las cosas que llama la atención es que esta infección causa múltiples manifestaciones, lo cual permite detectar rápidamente a los pacientes para poder hacer confinamiento de los mismos y evitar que la enfermedad se propague. Actualmente estamos en una pandemia por coronavirus. Sin embargo, las autoridades competentes están haciendo todo lo posible para evitar de que esta enfermedad se siga propagando. Ya tenemos casos fuera de China, en Corea del Norte, en Estados Unidos, Canadá y aparentemente hay unos casos en vigilancia en Latinoamérica, incluso en Colombia hay dos casos que están en vigilancia, uno en la ciudad de Bogotá y uno en la ciudad de Cali. ¿Qué pacientes deben entrar en vigilancia? Cualquier persona que haya estado en China en los últimos 14 días y que tenga síntomas respiratorios, incluso síntomas insignificantes como lo son los de un resfriado común. Esta infección viral tiene tratamiento, no tiene tratamiento específico para el virus. La neumonía por el virus del coronavirus 2019 es solamente de sostén hasta el momento. Las autoridades ya están en pro de la búsqueda de un anticoronavirus a ver si esta enfermedad se puede controlar. Estamos en una pandemia, no hay que alarmarse, hay que usar medidas para evitar ser contagiados por virus adecuado lavado de mano, uso de tapabocas, entre otros. Esto es lo más reciente que existe sobre el coronavirus. El próximo domingo estará haciendo otro video sobre qué va de esta pandemia. Coronavirus.